hola hola hola muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué hora escuches este vídeo bueno como todos saben eh, argentina mi país donde vivo está en año eleccionario y como no todos los que me siguen en el canal son de argentina eh, yo estoy este video lo hago con dos propósitos. Una es eh, a los que son de fuera de Argentina que aprendan astrología, porque lo esencial en mi canal es que enseño astrología gratuitamente. Y por el otro lado, eh, eh, para los que son de Argentina y que te, tienen tantas dudas, eh, Como va a estar el presidente durante este año el presidente de Argentina, Alberto Fernández eh, ya le hice la revolución solar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y, y hoy me toca hacerle la revolución solar a Alberto Fernández que eh, cumplió años el 2 de abril, él nació el 2 de abril de 1959, por lo tanto cumplió 62 años eh, este 2 de abril del 2021. Eh, bueno, el tema de la revolución solar para... Eh, esto les interesa nada más que a los que están estudiando astrología. es eh, Acá se los muestro en la pantalla. El, el sol, cuando una persona nace, está en una posición determinada. El día y la hora en que él nació estaba a 11 grados 48 minutos del signo de Aries. El sol tiene que recorrer entre 160 días 360 grados por lo tanto en el término de un año si ¿sí? se mueve de a 52 minutos o sea un poquito menos de un grado por día por lo tanto no todos los años se cumple años el mismo día en el caso del 2021 Alberto Fernández Cumplió años el primero de abril del 2021 a las 5 y 02 de la madrugada de la mañana. O sea, a las 5 02 del primero de abril del 2021, el sol volvió a estar a 11 grados 48 minutos de Aries. Y de ahí se hace toda una nueva carta natal y se compara con la carta natal de nacimiento. Sobre la carta natal de nacimiento de Alberto, ya lo vimos muchas veces en varios videos, así que mucho no voy a hablar de eh, la carta natal. Sí voy a hablar de la revolución solar de Alberto comparada con su carta natal. Quiero despejar algunas dudas en este vídeo quiero hacerlo lo más corto posible así que te invito a que te suscribas al canal a que le des clic a la campanita, a que le des like al vídeo a que dejes un comentario y <coughs> <coughs> perdón por la tos eh, y también eh, que si querés aprender astrología Gratuitamente y fácilmente eh, nos sigas en todas nuestras redes sociales que acá tenés acá abajo, de este lado para acá, eh, tenés eh, Aprender Astrología Fácilmente en Facebook, en Instagram Aprender Astrología Fácilmente y en Telegram que ya somos un grupo de más de 400 eh, Curso de Astrología Tenés que poner T.me eh, Curso de Astrología En Telegram y, y ahí te va a aparecer el curso Te unís y es una comunidad Muy linda, muy activa La verdad que está muy bien nuestra comunidad Así que bueno Pasado todos los chivos Vamos a eh, La carta de nacimiento De eh, la Revolución Solar Perdón, de Alberto Que va desde el 1 de abril del 2021 hasta el 1 de abril del 2022, en que él vuelve a cumplir años, a las 10 y 50 de la mañana del 2022. Bien, este año es un año muy especial para él. Este año es un año de capitalización, sobre todo de capitalización lograr propósitos que trae de otras instancias a esta instancia, o sea, su propósito de vida. ¿A qué me refiero? A que este año el ascendente de la revolución solar cae dentro de la casa 1 de Alberto, o sea, del ascendente de Alberto Fernández. El ascendente de Alberto Fernández está en el signo de Pisces. Y Pisces es aquel eh, signo, aquel, aquella constelación que inspira por su planeta regente, Neptuno, a ir hasta lo más profundo, hasta las oscuridades del, del mar, ahí donde nadie pudo llegar a explorar, y... Sacar todas eh, esas, esas cuestiones valiosas que hay allá adentro, ¿sí? Y también sacar la basura y limpiar, porque esa basura eh, es esa basura que tenemos adentro. Entonces, como es arriba, es abajo, ley del Kibalión. Eh, así que, nada, eh, este año está proyectándose para él como un año muy especial. En primer lugar, que el ascendente del año le caiga dentro de su casa uno, dice que este año va a estar más Alberto que nunca, <coughs> más Alberto Fernández que nunca, eh, defendiendo su postura, y se lo vio, yo eh, ya en este punto estoy hablando con el diario del lunes, pues yo lo estoy grabando hoy, 15 de eh, abril, y él hizo unos anuncios, eh, y se lo vio más fuerte que nunca, se lo vio realmente en la posición de presidente de la República, diciéndole al jefe de, de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bueno, recuerden que la capital también es parte de, de Argentina y que también ahí tengo atribuciones de mando. Sobre toda Argentina tengo atribuciones de mando. Se lo dijo con sus palabras, con su modo de ser, pero se lo dijo. Eh, y que nadie se puede... Eh, aislar de Argentina porque somos un solo país entonces está más Alberto que nunca, él es eh, su profesión además de la de presidente en este momento eh, es la de profesor de derecho penal en la Universidad de Buenos Aires, una universidad muy prestigiosa de nuestro país una de las más prestigiosas y además, educación gratuita. Y... <coughs> eh, y abogado, por supuesto. Eh, él... Una de sus promesas fue... Eh, meterse en los sótanos de la democracia y limpiarlos. Hizo referencia a eso porque el poder judicial en argentina no todos los jueces pero sí el poder judicial en su conjunto no está funcionando como debe funcionar integralmente como un poder más del estado <coughs> con cierta independencia pero que no puede eh, ...ser superior a los otros dos poderes. Bien, entonces... ...limpiar los sótanos de la democracia... ...limpiar al poder judicial... ...reforma judicial... ...¿va a haber o no va a haber durante este año? Sí va a haber. La casa de lo judicial... ...en el año... ...casa 7... ...sí está en Virgo, dentro de la casa 7 de él, o sea, todo lo que tiene que ver con lo judicial. Virgo es un signo muy particular. Todos los signos tienen sus particularidades. Pero Virgo, si se caracteriza por algo, es por la honestidad, por lo científico, por lo pulcro, por lo ordenado, y él, este año tiene Todas las posibilidades, este año que empezó el primero de abril para él y termina el primero de abril del 2022. Aclaro para que no digan, ah, llegó fin de año y no pasó esto. Antes del primero de abril del 2022, les firmo, ¿sí? Que eso va a pasar. Eso va a pasar. Va a limpiar el poder Judicial. Va a haber una reforma integral del poder judicial en la Argentina. Ya saben todos los problemas que tenemos porque eh, no solo Argentina lo, lo sufrió, todo el tema de las fake news, que eh, es algo así como los medios eh, de comunicación... Dicen algo y el Poder Judicial se agarra de los medios, eh, parte del Poder Judicial se agarra de esos medios y con eso sentencia. Es algo terrible lo que está pasando porque en base a eso eh, Lula estuvo preso injustamente, eh, Cristina Kirchner... Tuvo 8, 10, 15 causas, no sé cuántas, todas injustas, que se están cayendo todas una a una porque eh, es completamente inocente en todas las causas que le iniciaron. O sea, todo lo que hicieron. Eh, la derecha más sanguinaria, eh, solo comparado con las dictadur dictaduras militares que hubo en América Latina, y que es algo que eh, se, se destacó en este momento en toda América Latina. Bueno, eso viene una reforma integral. Otra reforma integral que va a haber en la Argentina desde el presidente es en lo que es el sistema de comunicación ¿sí? urano en Tauro en la casa 3 yo este urano para los que están estudiando astrología no lo puedo leer en casa 2 aunque está dentro de casa 2 pero está muy cerquita de la cúspide de la casa 3 entonces se lee en casa 3 casa de las comunicaciones el tiene esta casa 3 que le cae dentro de la casa 3 de nacimiento. Y en casa 3 tiene a Venus en Tauro. O sea, él como comunicador es un artista. Él como comunicador es re buen comunicador. El tema es que eso que él sabe cómo comunicar comunicar, desde dónde comunicar, ¿sí? las formas, la ética y la estética de la comunicación, este año va a avanzar Urano en Tauro, muy cerquita en conjunción con su Venus de nacimiento, en, también en Tauro, en Casa 3, va a avanzar hacia una reforma de ese eh, sistema de comunicación. Todo esto yo sé que nos interesa más a, a, a nosotros, a los que vivimos en Argentina, que a los extranjeros. Eh, otra cosa que nos interesa más a nosotros es que él va a estar más presidente que nunca. Su medio cielo está... El medio cielo es la casa de la profesión, el brillo, el destino, ¿sí? Su medio cielo está en Sagitario, con Júpiter, que si bien está en casa 9, por la cercanía, pasa lo mismo que con este Urano, por la cercanía a su medio cielo, a la cúspide. Eh, lo tengo que leer en... Casa 10, o sea, en medio cielo. Júpiter está justo en el medio cielo de él. Y Júpiter es el planeta regente de Sagitario. O sea, mejor ubicación imposible. Júpiter es, eh, en la mitología griega, es Zeus, que es el dios del Olimpo. Es el dios de dioses. O sea, él de alguna manera nació para presidir, para ser presidente le iba a pasar, las energías estaban igual eh, él porque yo siempre explico, los astros se inclinan pero no obligan él se dedicó a esa carrera ¿sí? porque no todos los que tienen Júpiter en el medio cielo en Sagitario les va a pasar esto pero va, van a ser presidente, Pero él, o sea, fue como que le hizo caso a la energía planetaria. Tenía grandes chances, logró llegar y hoy preside un país. Este año no va a dejar de aprovechar esa oportunidad de presidir el país para verdaderamente hacer los cambios que tiene que hacer en el país, Alberto Fernández está mejor que nunca. Este año, además, por donde está la Casa de la Salud, por los planetas que están en juego y demás, va a estar muy bien de salud. Tiene que cuidarse un poco de eh, problemas circulatorios y eh, problemas de corazón. Un poco. ¿Sí? Tampoco angustiarse, tampoco ponerse mal, pero cuidarse un poco sí. Eh, a lo mejor está un poco excedido de peso, tendría que, eh, no sé, salir a correr, hacer algún tipo de deporte eh, cardiovascular, ¿sí? Pero nada grave, no va a tener nada grave, eh, va a estar verdaderamente bien. Así que por ese lado nos podemos quedar tranquilos. Preguntas que, que me llegaron, preocupaciones de la gente, no solo de acá de Argentina. ¿Vuelve la UNASUR? No creo. Según la carta de Alberto Fernández, no creo. Eh, ¿La CELAC toma fuerza? Es muy posible, es muy posible que la CELAC tome mucha fuerza, que él le ponga mucha energía a la CELAC. El grupo de Puebla, el grupo de Puebla va a ser determinante. Sí, relación con la OEA es muy posible posible. ...que Argentina se retire de la OEA. Es muy posible. ¿Sí? A Alberto Fernández no le gustan los atropellos... Que, ...que se cometen desde la Organización de Estados Americanos... ...que no es una organización que responda a todos los Estados Americanos por igual... ...sino que responde solo a uno, a Estados Unidos... Estados Unidos de Norteamérica, que se hacen llamar a sí mismos América, y no, ellos no son América, no son solo ellos. Ellos son Estados Unidos de Norteamérica, son un país más. Entonces, esos atropellos a Alberto Fernández no les gusta. Es muy posible que tenga... ...grandes peleas y grandes divisiones con la OEA. Hasta es muy posible que Argentina se retire de la OEA. Eh, Alberto Fernández este año está más justiciero que nunca. Esa casa 7 dentro de la casa 7 de nacimiento... ...lo hace inclinarse hacia la justicia... La justicia social, la justicia en todos los sentidos. Entonces, la intromisión de la OEA en asuntos que no le corresponden y la mala in intromisión como lo que hicieron en Bolivia haciendo un golpe de Estado y ahora defendiendo a la dictadora que mandó a matar un montón de civiles que estaban protestando, ¿sí? no le gusta a Alberto Fernández. Otra advertencia, ¿sí? Alberto Fernández no está de acuerdo con las personas que están injustamente presas. Por citar algunos, no son los únicos. Milagro Sala, Julio De Vido, eh, Amado Vudú, ¿sí? por citar algunos, Luis de Lía. él no está de acuerdo y él va a hacer todo lo posible para que se haga justicia en esos casos. No es posible un solo preso político más del régimen de Mauricio Macri. Mauricio Macri ya dejó de gobernar hace un año y medio. Bien, Alberto Fernández realmente este año va a poder tomar el control del Estado como lo manda la constitución. ¿Por qué recién este año? Bueno, porque el año pasado, para esta misma altura, cuando él estaba cumpliendo años, ¿sí? recién se instalaba en nuestro país el tema este de la pandemia, que no solo afecta a Argentina, sino que afecta al mundo completo. Así que, bueno, yo estoy muy, muy, muy, muy esperanzado con la revolución solar este año de Alberto. Eh, es una revolución solar que... Eh, envidiable. Eh, este Plutón en Capricornio, en Casa 11... Eh, hace que que haga un cambio realmente muy importante no solo él como persona sino en su profesión o sea en el país así que nada me resta decirle a, a Alberto gracias por cuidarnos eh, gracias por cuidarnos tanto y muy feliz cumpleaños, atrasado. No quise hacerlo antes del 2 de abril porque no sabía dónde él iba a estar el día de su cumpleaños. Eh, había estado viajando bastante y, y entonces, digo, a lo mejor está de viaje por algún lugar del mundo y, eh, y ya nos serviría la carta natal la revolución solar hay que hacerla en el lugar donde se cumplen años. Y eh, así que, eh, que decidí postergarla para después del 2 de abril, y después por distintas cuestiones laborales no había podido hacer este video. Eh, pero bueno, tanto la carta de Cristina, la revolución solar de Cristina, del 19 de febrero como la de Alberto indican que están muy en sintonía recuerden que Cristina es eh, tiene el sol en Piscis es pisciana sí y Alberto tiene el ascendente en Piscis cuando logran eh, ser un equipo de trabajo sí es un excelente equipo de trabajo y este año Alberto vuelve a tener ascendente en Pisces entonces este año está más mancomunado que nunca con Cristina Fernández de Kirchner y, y están haciendo un trabajo formidable, por eso también Gracias, Cristina. Todos saben que eh, yo hablo desde mi lugar eh, de pertenencia política, todos saben que yo soy peronista, kirchnerista, eh, y que defiendo el gobierno nacional y popular, no solo el gobierno nacional y popular de acá, sino de todas partes donde del mundo donde se, se busque la justicia social, la independencia económica y la soberanía política eh, que son los tres pilares del justicialismo, del peronismo eh, yo creo en eso, creo que es una filosofía de vida que trascendió al partido político y, y que hoy es una filosofía de vida que no solo está en Argentina sino que se está implementando en muchas partes del mundo. Eh, gracias a todos por seguirme. Eh, si quieren dejar comentarios negativos, yo no los voy a borrar, los voy a dejar. Me quieren decir Cuca, me quieren decir lo que, que díganme lo que quieran. Me da igual. Eh, si quieren dejar eh, comentarios constructivos por algo que yo no haya dicho o por algo que se me haya escapado de la carta natal, de la revolución solar, que eh, alguna cuestión que les preocupe, que ustedes hayan visto. Eh, los, siempre los leo todos los mensajes. Así que nada. Gracias por estar ahí siempre, un abrazo muy grande para todos y nos volvemos a encontrar en cualquier otro video, en todos los videos. Chao, hasta la próxima.